¿Te das cuenta que has pivotado una vez ya lo has hecho? No, no. Creo que ha sido un proceso bastante natural, entre comillas. No te digo que no haya sido traumático, ¿eh? ¿Por Porque, obviamente, comentarle al equipo que todo aquel trabajo que has hecho, todo aquello que le has visto muchísimo sentido, no, no lo tiene tanto y que tienes que cambiarlo absolutamente todo. Ya no te hablo del nombre, ¿eh? te hablo de toda la aplicación, toda la tecnología. Absolutamente todo. O sea, hemos tenido que cambiarlo todo. No sea traumático. Pero creo que, eh, que lo ha sido Pasa que cuando te ha salido bien parece que ha sido menos traumático, pero en su momento me acuerdo que, que, que, que lo fue. Pero claro, el pivotaje así a nivel teórico lo ves cuando ya lo has hecho. En aquel momento era más un tema de supervivencia. Bienvenida, bienvenido a la corti Y esta semana tengo conmigo a Guillem Viladomat, cofundador y CEO de Durcal, una startup centrada en la Silver Economy y que tiene una app y un dispositivo que se encarga de cuidar a los más mayores de nuestras familias, que es algo que ya nos empieza a preocupar algunos, al menos a mí me toca, me toca, luego, luego hablaremos de eso. Con Guillem vamos a entender pues lo que hace Durcal, su recorrido hasta la fecha, y también la evolución de una tecnología que ha ido pivotando en su campo de aplicación hasta la fecha, ya que Guillem viene pues, de utilizar más o menos algo bastante parecido en, en pues, otra startup que, que yo he visto en la tele, se lo decía antes a Guillem, me acuerdo de algún anuncio, que era Alpify. Bienvenido, Guillem. Muchas gracias. Buenos días. No, pues, lo he dicho Guillem. Eh, empezábamos antes de grabar así. Eh, yo me acuerdo de anuncios de Alpify muy impactantes en la tele, eh, y, y la tecnología subyacente creo que es más o menos la misma cuéntanos un poquito esa evolución o sea, cómo empiezas tú a emprender con esa idea de, de Alpify qué es lo que hacía y, y un poco cómo ha ido evolucionando hasta la fecha Pues mira, yo emprendí casi por no, no por, por error, pero sí por curiosidad es decir, eh, yo estaba en aquel entonces en, en la universidad tenía 22, 23 años y en Andorra hubo un caso que fue famoso en Andorra y es que un señor que era, que era alemán se perdió en la, en la montaña y llamó al 112 y les intentó explicar dónde se encontraba para que le vinieran a rescatar porque estaba perdido en medio de la niebla y, y al ser alemán y no saber dónde se encontraba pues no supo explicar dónde estaba y, y se acabó muriendo, muriendo de frío y lo encontraron al cabo de seis meses. Y, y por casualidad también yo perdí, perdí el móvil en, en, en Argentina y con eso que, había, que todavía existe hoy en día el Find My Iphone, pues eh, lo encontré. Y, y dándole vueltas pensé, o sea, ese señor alemán, ¿por qué no lo pudieron encontrar a través de, de la misma tecnología como el Find My Iphone? Y, da, y bueno, y rascándole, dándole vueltas y, y, y bueno, yo no me fui de Erasmus en aquel entonces, entonces tenía mucho tiempo en Barcelona y... Y, y nada, estuve intentando descubrir cómo funcionan las aplicaciones y, y todo eso, y, y, y fundé lo que era Alpify, una aplicación para, para localizarte en caso de que, que desaparecieras en, o que tuvieses una emergencia o te perdieses en la montaña, y que los servicios de emergencia te pudiesen localizar. Entonces, esta fue, fue la, la, la primera aplicación, una aplicación para, para eso, indicada para, para personas que se perdiesen o que... O que o que pudiesen tener accidentes en la montaña, es decir, montañeros y, y, y fue bastante famosa ya que la prensa hizo pues, su, su trabajo que era contar las historias de éxito que teníamos con nuestra app, ¿no? y entonces era perdido, rescatado montañista, perdido en tal sitio, gracias a la aplicación tal localizan a una persona cual y los 112 empezaron a comprar nuestra tecnología para localizar a las personas que, que tuviesen accidentes y, y la gente la descargaba pues, para si se iba en la montaña, pero finalmente lo que le ocurría, donde le ocurrían los accidentes era en casa, en la carretera, en coche, en moto, eh, temas de violencia de género, temas de robatorios. Eh, es decir, eh, la gente la empezó a utilizar para, para cualquier situación de emergencia que, que le pudiese ocurrir en su, en su día a día. Y gracias al boca oreja, pues toda una aplicación que nació para dar para servicio en la montaña, la gente la acaba utilizando para cualquier situación de emergencia. Y además, sin prácticamente marketing, porque antes os comentaba el tema del anuncio de televisión, pero sin apenas marketing, nosotros llegamos a tener pues, 100.000 eh, descargas en España. En una aplicación que no era social, que no era, bueno, que no era trendy, no, no era una cosa simpática, que vira, viral, nada. Era una app con un botón de, de emergencias y que además, pues si la tenías descargas, te podían localizar. Después llegó el anuncio de televisión, que fue cuando petó todo y en un mes pues tuvimos casi un millón de descargas y fue el, el boom de, de altify donde pues todo el mundo eh, que hiciera deporte o no pues conocía esta esta app que bueno eh, la verdad que lo he dicho sabes si es que se se, se os veía por mil lados yo me acuerdo noticias también eh, co como negocio o sea porque claro repercusión muchísima usuarios muchísimos la guía como negocio, ¿cómo fue? ¿Cuáles eran los retos que tenía? Porque entiendo que a lo mejor monetizar esto no es tan complicado. A veces pasa, ¿no? Tienes una explosión, pero ¿cómo lo monetizas? Hmm. Nuestro modelo de negocio en Alpify era venderle el sistema de localización a los 112. Es decir, nosotros como cliente teníamos a 112 del País Vasco, Aragón, Extremadura, Galicia, Andorra... Cantabria, La Rioja, es decir, uh -huh. el 70% de los 112 de la península utilizaban nuestro, uh -huh. nuestro sistema, pero había el 30% que, que no, pues porque por temas más, bueno, aquel entonces bastante políticos, pero nuestro modelo de negocio era que los 112 compraban nuestro sistema y entonces de aquí pues, nos ganábamos la vida. ¿Qué pasa? Eh, pasaba que era una tecnología que solo desarrollábamos nosotros y era una, no una pijada, pero, pero sí era algo muy específico. Entonces, los 112 pues tenían que, que, que contratarte a ti espe específicamente, eh, a ti para, para, para, como Alpify, para tener este sistema. Entonces, esto era con contratos de un importe inferior a X euros. Era un momento también donde, había, bueno, donde explotó todo el boom de la, de la corrupción en España. Y, y para que te hagas una idea, creo que los 112 nos pagaban 6, 7.000 euros como mucho por año y entonces claro. esto al final no era, no era tampoco el negocio del año. ¿no? Y, y hubo un momento que quisimos monetizar a través de vender seguros eh, de, de, de deporte dentro de la aplicación. ¿no? Pues ya que era gente pues, que tenía aversión al riesgo, tenía más números de, de sufrir algún accidente, etcétera pues vendíamos seguros a través de la aplicación. Y se vendían muchos. Pero entonces nos llegó un, un, un problema que no, que, no, que no teníamos pensado y que seguramente ahora vas a pensar, qué, qué cosa más rara. Y es que toda aquella gente que nos hacía publicidad gratuita porque veía que era una herramienta que solucionaba un problema muy importante que es que la gente pues, tenga un accidente, sufra algún percance y eso, pues lo hacían de manera muy desinteresada y, y con una buenísima voluntad como puede ser la, la Guardia Civil, nos, nos hacía muchísima publicidad, todas las federaciones, eh, bueno, muchos influencers, todo el mundo lo hacía de, de manera gratuita porque, porque aportaba como un, un bien a la sociedad, pero en el momento que, que nos pusimos a vender algo para ganarnos la vida, la gente nos decía, esto lo hago pero porque nos parece, parece una gente muy simpática y que hacéis una cosa muy, muy buena para la sociedad y salváis vidas, pero si os vais a ganar la vida con esto no voy a hacer nunca más publicidad de vosotros. Y, y esto nos pasó con, con eh, por ejemplo, el, el, no sé, a veces abríamos abriamo, Facebook, Twitter y, ya, y el ejército español nos hacía publicidad, la Guardia Civil nos hacía publicidad, pero en el momento que quisimos, era una ganarnos la vida, eh, en ese momento se nos pusieron como un poco de, de culo todas aquellas asociaciones y eso que nos habían ayudado muchísimo a crecer, pero porque porque, bueno, pues porque aportábamos un, un bien social a, a, bueno, a eso, a la sociedad. Y, y nada, entonces ahí es donde vimos que, que lo que era una herramienta que salvaba vidas, porque nosotros eh, llegó un punto que hacíamos 20 rescates, o nos hacían 20 rescates con nuestra aplicación al día. Uh. Y... y o sea, sí, sí, había muchos casos, te puedo explicar 1.500 anécdotas, gente que venía a la oficina o que nos escribía cartas, nos enviaba mails dando las gracias de... de, de, de que, que si no fuese gracias a, a la herramienta, pues no, no... o no hubiera salvado la vida, pero también de gente que que desaparecía y que si no llega a ser por eso, pues o, o no estaría aquí. Y que nos daban las gracias por ello. Pero claro, cobrarles tampoco ¿no? un poco raro. Como, ¿Cómo le cobras? ¿Cómo, ¿Cómo ganas dinero de eso? Y aquí es donde se nos complicó todo, todo mucho. ¿Y, ¿Y a dónde viráis? Porque claro, entiendo, entiendo que no puedes hacer un, un modelo tipo freemium. Si estás en, perdido en la montaña, paga y te rescatamos. Eso es muy chungo. Eh, ahí entiendo que empezáis a mirar otros mercados, ¿no? Sí, intentamos. Eh, a nosotros, por ejemplo, nos contrataron en estaciones de esquí, porque era un entorno más controlado donde ya no era un modelo eh, basado en bueno, trabajar con el Estado. ¿no? Y ahí no, no, no había el tema de problemas de, de límites de contratos públicos, etc. Entonces, por ejemplo, esto nos funcionaba. Después también con, con empresas que, que querían tener un entorno como, por ejemplo, pueden ser bike parks, gente, pues, donde tienen gente haciendo descenso en bicicleta. Eh, parques naturales donde la gestión era público-privada pues también nos habían contratado pero claro, al final nosotros queríamos hacer una herramienta que veíamos que podía ser útil para cualquier persona en cualquier lado del mundo, es decir, si tú te vas pues, no sé, te vas a, de viaje a Kuala Lumpur pues, si te ocurre algo, pues que también te pueda rescatar ahí no, pero vimos que, que la gente la, la versión al riesgo la tiene pero tienen miedo ese de que si me pasa algo, voy a necesitar tal pero pagar por ello no están dispuestos a hacerlo. ¿no? Y, y bueno, pues cosas que, que, que son curiosas. ¿no? A mí un inversor una vez me dijo: No, esto de que salves vidas está muy bien, pero ¿cuánto pagas? No? Y, y, y me supo muy mal en el momento que le dije: bueno, pues pensaba, Si salvamos vidas, esto algún día, eh, bueno, vamos a hacer un negocio. Y, y pues puede ser que no. Puede ser que no. Es, es, es que es un buen aprendizaje eso. eso. Por, por mucho que aportes a la sociedad, eh, a veces la sociedad no está dispuesta a pagar, a pagar por ello. no o sea, De hecho, seguramente con los seguros pasen. ¿no? Si no nos obligaran a llevar seguro de coche, hasta que no te das el primer piñazo, no lo llevaríamos. Eso, eso seguro. Esto siempre lo he, dicho como, lo, lo he dado como ejemplo de que si el seguro a terceros no fuese obligatorio, a lo mejor nadie lo llevaría. Claro. Sí. Y... ¿Dónde empezasteis a ver? Porque creo que hicisteis una primera iteración antes de llegar a Durkal, ¿no? A, a Mundo Familia, puede ser. Cuéntanos un poquito esa iteración. Nosotros ahí es donde vimos que, que debíamos hacer otra cosa, es decir, que debíamos cambiar. También, ahora hay muchos, no, a ver, ¿cómo lo dirían? Ahora hay mucha escuela de startups, ¿no? Pero cuando yo empecé, o, no, o a lo mejor existían, pero no tenía ni idea. Es decir, yo, yo monté Alpify eso por casualidad y, y, y con una idea muy clara de, de, de lo que quería hacer y el problema que quería solucionar. Y punto. No tenía ni idea de, ni de lo que era el engagement, ni de lo que eran las retenciones, ni de lo que era el tiempo por sesión. O sea, no tenía ni idea, no sabía ni que existían KPIs, o no, no sabía ni que existían métricas, no sabía absolutamente nada. Eh, entonces... Bueno, cuando empiezas a buscar financiación, cuando empiezas a tratar y te piden métricas, te piden tal, dices, usted es que lo que nosotros hacemos que funciona no cumple con ningún, ninguna, con nada de lo que busca la gente, o sea, de, de lo que tendría que, que ser algo que funcione. Es decir, no teníamos engagement porque, pues porque la gente no, no se pierde, no aprieta no, no el botón del pánico cada día. No teníamos tiempos de sesión, no teníamos viralidad. No teníamos absolutamente nada. Lo único que teníamos es que salvaba vidas. Entonces, ahí te das cuenta de que, que, bueno, que todos los capes existen y, y tienen un sentido pues, porque, por, pues por eso, para para, que, para validar que, que, que tu modelo tiene un sentido. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que, que a lo mejor no tenía tanto sentido lo que estábamos haciendo, por mucho que salvásemos vidas. Y fue entonces cuando empezamos a buscarle el famoso engagement a los usuarios que teníamos. Entonces, eh, Hicimos que, que la familia pues, pudiese ver dónde estabas en caso de que tú salieses a la montaña y entonces cada vez que tú salías encendías al Pify. pues Me voy a hacer una ruta, lo enciendo Entonces podían ver tus recorridos, podían ver tus kilómetros, podían ver como si fuese un poco el estraba, pero tu seguimiento de, de lo que estás realizando para en caso de que te pase alguna cosa. Bueno, y esto la gente lo empezó a utilizar, pues para irse en bicicleta, para hacer pues, sus maratones, sus carreras, poder añadirse amigos, para ir siguiéndose... Este tipo de cosas. Y entonces empezamos a, empezamos a tener buenas métricas. Pero una de las cosas que vimos era que, bueno, los que tienen mucha suerte sí, pero la, la gente normal no practica deporte cada día o no puede salir a la montaña cada día. Entonces lo que es el famoso engagement por, por, por ente, lo que es la actividad deportiva, pues no puedes tener sesiones por día, no puedes eh, tener esas métricas que, que, que, que tanto nosotros aspirábamos Debido a que, no olvidemos que, que somos un B2C puro y duro. Es decir, somos una aplicación móvil que, que, que compite en un mercado que es muy complejo y muy complicado, que es estar en las aplicaciones más utilizadas de tu móvil. Porque si no estás ahí y, y ah, la gente te borra, te olvida y no te utiliza. Entonces, debíamos estar ahí. Y para estar ahí empezamos a ser un, loca, un localizador familiar. Dejamos de vender tanto lo que era el deporte para pasar a ser algo para la familia. Entonces, el, el nombre Alpify nos perseguía y la gente le recordaba mucho a la montaña. Entonces, eh, pasamos a llamarnos Safe365, que era como pues, seguridad 365 días de, del año. Y, y pasamos a hacer un localizador familiar con una peculiaridad y era que tenías un botón del pánico que además podía avisar a los servicios de emergencia y que además pues, podías avisar a la familia en caso de que te ocurriese alguna cosa. Y, y de ahí que, que pasamos a, a tener otro nombre y con un enfoque que iba menos a la montaña y más a la familia. Eh, ahí hicimos un, un descubrimiento, también potenciado un poco para, por los inversores que teníamos y por una experiencia previa que, que, que tuve yo. Y es que mi abuela empezó a vivir sola ya que mi abuelo se murió. Y, y dijimos, ostras, pues... Eh, porque no cuidamos de la abuela o vemos cómo está la abuela con la aplicación? Ahí, cuando empezamos a rascar en las métricas que teníamos, vimos que teníamos poco público en, la, en lo que es las familias que cuidan a personas mayores, pero que tenían mejores números que la gente que cuida de niños. ¿Y por qué? Porque la percepción que, que tienen eh, los niños de que les tengan localizados es, es la percepción del control de que mis padres me quieren controlar. Y la, y la experiencia o la, o, o, el, o, o, o la manera de convencer a un niño para tenerlo controlado es te voy a comprar un, un móvil, ¿no? que les hace mucha ilusión cuando tienen 12, 13, 14 años, te voy a comprar un móvil y de la ilusión les pones este localizador ¿no? para, para que estén localizados y a ellos les da igual, porque lo que les quieren es la ilusión de tener el móvil. A la que la ilusión de tener el móvil se les, se les pasa y, y ya es normal tener un móvil y tal... Se acaban borrando la aplicación o acaban apagando el GPS o acaban haciendo alguna triquiñuela. A la familia les deja de ser útil ese localizador y entonces ahí pierdes al niño, pierdes a los padres y nadie te utiliza. Y entonces las métricas llega un momento que la retención es, es corta. Y la percepción de, del control si, si en España eh, es diferente a la que podrías tener, por ejemplo, en El Salvador. Porque a lo mejor en El Salvador a los niños sí que les pasan cosas. No. Pero en, en, aquí en Barcelona los niños no les pasa nada. Van al cole, llevan a casa, no, no secuestran niños. Entonces, no deja de ser un, un, un control. Entonces, eh, en cambio, a las personas mayores sí que les pasan cosas. Las personas mayores se pierden, las personas mayores se caen, las personas mayores se, se, se desorientan. Entonces, eh, es muy sutil, pero ya no es control... Sino que es cuidado. Y el cuidado es simpático, el cuidado es bonito, el cuidado es todo aquello que tiene eh, el control en, en negativo lo tiene eh, en positivo. Y ahí es donde empezamos a ver que, que tenía sentido local, tener localizados a los abuelos por parte de la familia y que era mucho más simpático el vender, el vender eh, la tranquilidad que vender el control. Y aquí empezamos a desarrollar todo el branding, empezamos a desarrollar la aplicación, todo orientado a personas mayores. Y es un público que era mucho, mucho más pequeño en nuestra, en nuestra comunidad de aquel entonces, pero que ahora es el, pues la mayoría, porque ahora nos dedicamos a cuidar de personas mayores y no a cuidar de, de montañeros ni de niños. Y de aquí, pues que el nombre, aparte que era rarísimo, 6365, pues era difícil de pronunciar y tal y lo pasamos a, a Durcal, en referencia a la cantante de rancheras sí. Rocio Durcal, pues para que así los abuelos pues puedan memorizarlo mejor. les pueda Nosotros aspiramos que algún día los abuelos reclamen una, la, la solución Durcal en vez de otro tipo de soluciones, que si quieres podemos entrar un poco en, en cómo está el mercado de, de la teleasistencia o del cuidado de las personas sí. mayores, qué, qué problemas tiene, qué problemas descubrimos en aquel entonces. Nosotros en aquel entonces descubrimos que también, por experiencia, con la experiencia de, de, de mi abuela, lo que vi es que eh, las personas mayores no reclaman ninguna solución para, para su cuidado. Es decir, residencias, eh, cuidadores, todas estas cosas están pensadas para los hijos, no están pensadas para los padres. ¿no? Y toda la publicidad va hacia los padres, hacia los hijos, y, y, y estos acaban convenciendo a sus padres que a lo mejor la opción es. Pues, eh, Tener un cuidador, una cuidadora o irse a vivir a una residencia. Y esto genera muchísima estigmatización porque lo que lo quieren los abuelos es vivir en su casa haciendo sus cosas y no que estén dependiendo de otra persona o tener que dejar su casa para irse a vivir a, un, a otro sitio. Entonces, los productos están pensados para los hijos, no para los padres y uh -huh. cuando rascas en el precio flipas lo caros que son. Entonces, una residencia en España, si no está subvencionada porque la persona mayor tiene pues eh, un grado de dependencia muy alto o, o esto, pues, pues te puede rondar fácilmente los 2.000 euros al mes. ¿vale? Entonces, esto no se lo puede permitir todo el mundo. Y además, tiene una Y lo mismo con los cuidadores. También son, son, son caros, porque al final es una persona que está 24 horas con una persona. Y, y tienen una, otro, otro problema, y es que la población está envejeciendo a un ritmo brutal. Eh, hay una cifra que a mí siempre me gusta explicar y es que cada día en Estados Unidos cumplen 65 años 20.000 personas. Y dentro de 20 años esta cifra será el triple que la que es hoy. Es decir, que cada día van a cumplir 65 años 60.000 personas. Y entonces eh, la población cada vez está más envejecida y cada vez hay menos gente joven. Por lo cual habrá menos cuidadores por cada persona mayor y no se construyen cada día, no se construyen este mismo número de habitaciones nuevas en residencias. Por lo cual van a haber menos residencias, menos cuidadores y el precio se va a incrementar muchísimo hasta el punto que solo las personas ricas o las personas que hayan ahorrado toda su vida se podrán permitir tener una residencia en la cual irá a pasar sus últimos años de la vida. Y eso lo que va a pasar es que cada vez los centros residenciales van a ser centros de paliativos donde la gente se va a ir a morir y menos lo que busca la gente que es centros donde ir a pasar pues, pues con amigos, sus últimos pues sus últimos años de vida pero con dignidad, pasándolo bien con otra gente, etcétera etcétera Entonces la familia va a decir, pues mira, en vez de irse con 80 años que se vaya con 89, con 95, ¿sabes? los últimos años ir, ir apurando. Entonces vimos que el... el el sector de, del cuidado de personas mayores eh, necesitaba de soluciones que los abuelos las reclamasen, que pudiesen seguir viviendo aquella vida que ellos quieren, que es estar en su casa y que sea de una manera que no sea estigmática, ¿no? que no. no sea nada que lleven puesto encima donde todo el mundo vea que eres una persona mayor, donde no sea ir por la calle o ir a vivir con una persona tal, o irte a una residencia. Y ahí vimos que tenía muchísimo sentido hacer una aplicación Orientada a, a que las personas mayores la tuviesen instalada en el móvil, no tuvieran que hacer absolutamente nada si no quieren, y que la familia sepa que están bien, la familia eh, estar tranquila, porque lo que busca la familia es la tranquilidad de saber de que sus padres están bien, y de que en caso de que la persona mayor necesite cualquier cosa, pues tenga a mano el poder pedir, pedir ayuda. Y, y bueno, y esto que parece una, una cosa eh, eso lo sigue siendo ¿eh? un reto mayor, porque al final es tecnología, es una aplicación móvil instalada en, un, en el móvil de una persona que no es nativa móvil, sigue siendo un reto, pero bueno, lo hemos conseguido hasta el punto que, que ya hemos tenido 8 millones de descargas, eh, hemos sido yo creo... No, no, no sé porque no, no soy muy friki de estas cosas, pero, pero yo creo que debemos ser una de las aplicaciones más descargadas del mundo en el sector de, de, de cuidado de personas mayores. porque Aparte que no conozco, no, no hay muchas, pero entonces debemos ser ya la primera parte que el volumen creo que no está, no está mal haber conseguido estos, estos, estos números. Y aquí es donde estamos, con Durcal, con una app de cuidado de personas mayores. Y, y, nada, y ahora hemos lanzado un, un reloj, hemos lanzado un, un reloj debido a que las personas mayores, el reto que teníamos era que, ten, que tengan un móvil para que uh -huh. estén localizadas, para que, para que puedan recibir toda aquella, a, a aquella información que, que los hijos les puedan pedir, etc. Pero nos encontramos en que hay abuelos que no tienen móvil y otro problema que nos encontramos es que los abuelos, al no ser nativos móviles, se pueden olvidar el móvil y les está absolutamente ¿Qué? igual. <ríe> tú, tú te dejas... Yo cuando me voy a la oficina, si me dejo el móvil, no he llegado a la moto, que ya me he dado cuenta, y vuelvo a casa y lo, y lo pillo. Eh, a los abuelos les da absolutamente igual. Se van a hacer su vida. Y, ¿Y qué pasa? Que pues, a ti te indica que tu padre o tu abuelo o tu abuela están en casa, pero en verdad no está en casa, le llamas, no contesta, eh, se pues, ha ido a hacer su vida y el móvil sigue en casa. Así que no te soluciona ese, ese problema. Y, y que además pues teníamos... Unas, una información que queríamos eh, prestar y enseñar a, a los familiares, que es con, son lo, lo, las constantes vitales, cómo se encuentra la salud de salud una persona. Y eso para que, para que sea posible tiene que estar pegado a la piel y el móvil no, no lo está. Así que hemos eh, lanzado este reloj, que es el reloj Durcal que es un, un reloj tipo, tipo deporte, es un, un reloj pequeñito,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 Y en caso de que la persona caiga o pulse el botón, eh, la llaman a través del micro y altavoz. Y entonces puede hablar con un operador, tiene un altavoz muy potente, y puede hablar y le preguntan, ¿qué le ha ocurrido? Pues me he caído en casa. Pues le mandamos y los bomberos o, o la ambulancia. Que he tenido un problema por la calle, pueden enviar la policía. Es decir, todo aquello que necesite la persona es como un alarma de casa, pero en la muñeca y por un precio de 19 euros al mes, sin permanencia. Es decir, nosotros hemos conseguido hacer un producto de, de teleasistencia, de cuidado de personas mayores, que no es estigmático porque es un reloj que yo lo llevo puesto todo el día y nadie me ha dicho por la calle, ¿qué es esta cosa tan rara que llevas puesto? No, nadie me lo ha dicho. Vale 19 euros al mes que al final es, eh, todo el mundo se lo puede permitir. Y lo que les permite a los abuelos es vivir en su casa, tener aquella autonomía que ellos desean de poderse mover por donde les dé la gana, irse incluso de viaje porque también les funciona fuera de, fuera de España, pueden irse a la montaña, pueden hacer cualquier cosa que, que eso. Y, y su familia eh, tiene lo que ellos buscan, que es saber que sus padres están bien, tanto de salud como, como de seguridad. Claro. Entonces esto lo que permite es pues, poder vivir más años con independencia sin necesidad de, de, de una residencia o de un cuidador. Claro. Oye, pues la verdad que mola mucho, aparte de todo lo que has dicho, eh, está el tema de que, pues bueno, que, que muchas personas mayores que a lo mejor no están, están suficientemente bien para no necesitar o no querer ir a una residencia, Y, pero sí que pueden tener una caída o pueden tener alguna otra cosa. A, a mí ya me empieza a preocupar por, por mi madre, yo tengo a mi madre en casa y se mueve muy bien, pero dices, oye, te empiezas a decir, si algún día le pasa algo, se cae o lo que sea, o sea que, que la verdad que el, el servicio está, está muy claro. A, a nivel de monetización, lo que has dicho tú, monetización. El reloj, pero, pero la aplicación la monetizáis de alguna forma. ¿Cómo es el modelo de negocio entero de Durcal? Pues no, la aplicación no la monetizamos y es una cosa que a nosotros nos, nos trajo muchísimos problemas. Porque no existen muchas aplicaciones en, en España o, o en Europa que, que moneticen bien. Es decir, que, que tengan una alta escalabilidad. Es decir, nosotros nos hemos centrado en un problema que es muy grande es decir, el envejecimiento de las personas es un problema que es global y, y a mí personalmente y a, y a, y a mi equipo nos, nos pone el tema de, de resolver problemas de este, de este, de este calado y, y esto en, en Europa no, no encaja tan bien es decir, en Estados Unidos sí que existen empresas que han ido a solucionar problemas muy grandes desde una perspectiva muy disruptiva en, en Europa no tanto, entonces a nosotros lo que siempre nos habían preguntado es eh, vale, tenéis 300.000 usuarios activos al día, que es una burrada. Pero, ¿cómo os ganáis la vida? Y me pasó un poco como lo de Alpify, que era en plan, ¿no? Pues, Nosotros solucionamos un problema que es real. La gente lo utiliza. Ten, tenemos un 4 y pico sobre 5 en puntuaciones de Google Play en Apple Store. La gente está encantada, lo utiliza, tal y cual. Ya, pero ¿cómo vas a hacer dinero? Y, y aquí es donde entramos en un bucle muy peligroso que era que no conseguíamos levantar capital eh, en, en Europa de una manera, eh, pues eso, dinero de verdad. Uh -huh. Porque, porque si sí, nosotros habíamos levantado rondas de, eso de un millón, dos millones, pero no una ronda grande como la que necesitábamos pues, para tener músculo financiero para poder seguir creciendo al ritmo que lo estábamos haciendo. Así que no, eso nos trajo, nos trajo problemas. Y todo el mundo nos preguntaba lo mismo, ¿cómo organizas la vida? Y no conseguíamos resolverlo. Así que nos pusimos manos a la obra y lanzamos el reloj. ¿Y por qué el reloj y no monetizar la, la aplicación? Porque teníamos poco tiempo y, y no podíamos cagarla. Y nosotros teníamos mucho miedo de que si empezábamos a capar algunas funcionalidades de la aplicación, nos llevamos a cargar todo aquello que nos había costado mucho tiempo conseguir, que era, por ejemplo, la viralidad, la retención las sesiones de uso, todo esto es lo que hacía muy sexy la, la, la empresa, pero a la vez eh, la ponía muy poco sexy para los inversores, sí. entonces nosotros no teníamos el tiempo para, para empezar a probar qué funcionalidades podíamos empezar a capar, que nos, que nos supusieran unos ingresos recurrentes y, y suficientes para la viabilidad de la empresa, o para por lo menos levantar capital y a la vez no romper todo aquello que en tanto tiempo nos había costado hacer Así que eh, tomamos creo que una, una decisión que todavía era más, no sé si ahora con perspectiva, bueno, nos ha salido bien, que era desarrollar un, algo que no habíamos hecho nunca, que era hardware. Es decir, venir de la montaña a una cosa de aplicaciones de, de la familia, después pasar a vuelos y después desarrollar un hardware, pues eh, era un camino complejo, pero... Nos, nos salió bien, nos ha salido bien, eh, el reloj funciona muy bien, la gente está contenta, empezamos a, a facturar desde el día uno, eh, nosotros es, es un sistema de suscripción, es decir, la gente paga de manera recurrente, ya sea mensual o anualmente, la suscripción y, y nada, hemos conseguido pues, eh, empezar a tener muy buenos números y, y, y traccionar en, en, en eso que, que nosotros llevamos mucho tiempo y no habíamos conseguido nunca, que era, que era facturar. Y, y mola mucho facturar. O sea, es una cosa que parece tontería, pero cuando llevas muchos años sin facturar un duro, cuando facturas está muy bien. La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que eh, habéis hecho bien. Al final tenéis un, un freemium, tú tienes muy claro no que, que este producto free eh, tiene sentido tal y como es. y Lo que has construido es un premium, ¿no? Al final dices, oye, tengo muy claro mi freemium para no cargármelo, construyo un producto premium que tenga un valor añadido, el, el hardware como poco justifica ese, ese pago claramente. Pero claro, el, lo que has dicho tú es un, un paso fuerte. ¿Qué, qué has aprendido a, al tener que construir un dispositivo hardware? ¿Qué, ¿Qué cambia en la empresa y qué cambia en la forma de hacer producto? Pues te diría que cambia absolutamente absolutamente todo. Lo, lo que creo que, que tenemos bueno aquí en la empresa y, y, y ahora que estoy hablando yo contigo, creo que como... Lo mismo que salir de la universidad y no, y no estar viciado en absolutamente nada. A lo mejor nos cuesta menos aprender a hacer algo nuevo. Pero, claro, nosotros nos hemos encontrado en tener que fabricar en China durante una pandemia sin conocer a la gente de, de China. Todo tratarlo por Skype, por el WeChat, eh, este tipo de cosas que, que, que puedes decir. Yo creo que es más difícil hacerlo así que Hacerlo por la vía normal si no hubiese una pandemia que de China y, y todo eso, pero claro, como es lo que hemos tenido que aprender y hacerlo desde cero, es lo, es, es lo que hay. No, entonces ha costado, sí, pero no tampoco te sabría decir si, si más o menos que, que, que en, en otras situaciones porque no, no lo habíamos hecho antes. Entonces es difícil, pues como todo en la vida, si no lo haría todo el mundo. Y, y nos hemos, eh, bueno, lo hemos conseguido, hemos eh, fallado como, como en todo. En múltiples cosas, pero al final nuestra empresa somos veintipocos, eh, gente muy dinámica, que nos molan los retos, así que nos ha motivado un montón hacer, hacer esto. Así que, nada, hemos conseguido hacer llegar la teleasistencia a las personas mayores y a las familias en 48 horas en cualquier punto de España y que esto y, y, y que lo sacas de la caja y funciona. Entonces, creo que es algo muy diferente que hemos conseguido hacer. Teníamos muy claro lo que queríamos y, y lo hemos conseguido en, en muy pocos meses, que creo que ha, sido, que ha sido el reto. Y lanzarlo, sacarlo en el mercado, que funcione, que traccione y poder levantar pues, la, la ronda última que hemos hecho, que ha liderado Telefónica, con la cual pues bueno hemos demostrado a, a, a, a todo el mundo, en, sobre todo en, en España, que éramos capaces de, de esto, de sacar un producto que fuese accesible a, a cualquier a cualquier bolsillo y, y entregable en 48 horas, que esto era lo, lo, lo primero que queríamos hacer. En, en ese proceso, claro, habéis pivotado mucho, entonces quería preguntarte, ¿cómo ha afectado hasta el equipo? Tú, tú como CEO, cómo, ¿cómo has tenido un poco que ir hablando con el equipo...? Eh, eh... Entiendo que a veces pivotas una vez y está guay, pero lo que ha dicho tú, al PIFA lleváis en total casi cinco años desde que lanzasteis. O sea, es como un poco travesía en el desierto. ¿Cómo has hecho tú esa gestión con el equipo para, para que estén motivados en cada uno de los retos en los que os habéis ido planteando? Pues mira, yo no, no, no lo... Claro, el tema del pivotaje yo creo que te das cuenta que has pivotado como tal, una vez ya lo has hecho, ¿no? Es decir... Eh,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 La, el uso, debemos aumentar las retenciones debemos entonces buscas la manera de hacerlo y una vez que has llegado ahí a lo mejor te das cuenta que el nombre que tenías no tiene ningún sentido porque estás haciendo una cosa que te está funcionando que, que ya no tiene nada que ver con la montaña y entonces cambiarle el nombre no es tan traumático. Claro, la gente a lo mejor se imagina el pivotaje como tenemos que cambiarlo absolutamente todo, ¿no? El nombre, el tal, el cual el equipo, el no sé qué. No, yo creo que es más un, un proceso natural y, y que cuando lo ves con perspectiva, sí que ha sido una cosa traumática, porque has roto todo aquello que, que construiste y has cambiado absolutamente todo, desde los colores de la aplicación, porque no se parece... Eh, me acuerdo, Altify era negro y rojo, Durcal es, es lila, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero, pero sí que cuando lo ves en perspectiva, sí que ha sido un pivotaje, pero durante el proceso ha sido algo más natural. Mm. Y a nivel de inversores, antes de entrar a los que han entrado a la ronda, también entiendo que los inversores que hubieras tenido anteriormente, pues hay que gestionar esas expectativas, ese, pero a lo mejor no estamos consiguiendo llegar a la monetización. ¿Cómo.? ¿Cómo has ido gestionando un poco estas expectativas que tenían ¿O, o, o cuál ha sido tu aprendizaje? Porque yo creo que a todos los emprendedores nos pasa en algún momento que tenemos que tener estas conversaciones con los inversores. y decir, oye, hemos hecho todo lo que hemos dicho que íbamos a hacer. De hecho, en tu caso además tenías buenos números, pero no estamos consiguiendo monetizar como esperábamos. Mm. Pues un poco, un poco lo mismo. Yo creo que la suerte, la suerte que hemos tenido es que uno de los socios que, que nos acompaña desde el inicio ha sido Mangrove, que es un fondo de, de Luxemburgo, y, y ellos juegan un poco a la victoria, victoria-muerte. Entonces, eh, y a mí tampoco me ha dado miedo eh, una, una cosa o la otra. Es decir, eh, yo he venido a ganar. Y ellos también entonces eh, si para ganar tengo que cambiarlo absolutamente todo lo cambio y, y porque si no la, la solución la, la otra vía es la muerte y, y, y, no, y no estoy y, y no voy a claudicar entonces mmm, es lo que hay entonces sí que tienes que cambiar y tal sí pero cuando quieres la victoria mejor cuando hablas con los números que teníamos antes de 200, 300 mil usuarios activos al día, son muchos, son muchísimos pero esa no es la victoria, es decir la victoria va mucho más allá entonces eh, yo y el equipo igual, no nos hemos conformado nunca con lo, con lo que teníamos y para la victoria tienes que tener cosas mucho más espectaculares y si no la gente, te, la, los socios te van a abandonar porque juegan a, juegan a la victoria o, o muerte entonces eh, para ellos es lo mismo. Eh, Tenemos muy buenos números, sí, pero no son los números que aspiramos. O sea, si queremos llegar a estos números que aspiramos, vayamos al sector del de, de cuidado de personas mayores. Mira, estos son los números, esto va a ser el futuro, esto va a ser todavía mucho más grande. Y entonces, pues lo, lo mismo, victoria o muerte. Sí. No, la, la verdad, bueno, yo, yo saco dos cosas. Una, ¿no? El, el tener un, un socio que, que compre tu visión, ¿no? Está ambiciosa porque si no estás alineado, pues seguramente a lo mejor con fondos más pequeñitos o menos ambiciosos costaría. Y la otra entiendo que, que hay una venta constante del proyecto, ¿no? Es decir, estemos donde estemos lo que, has dicho, lo que estás contando tú ahora. Oye, pues ahora el mercado que vamos a atacar es esto. ¿Cómo gestionas tú a nivel personal, el, el estar motivado y el estar transmitiendo esa energía, porque es complicado, o sea, cuando, cuando, cuando llevas tanto tiempo, eh, ¿haces algo para, para tener ese nivel de motivación de poder sentarte otra vez con, con tus socios y venderles? No, no. Ahora, por aquí. No, yo, yo creo que soy un motivado de, de... Sí, sí. de... Supongo que sí, ¿eh? Supongo que... que, que... Bueno, porque es así, pero... pero... Sí, al final tienes que, tienes que generar ese hype ¿no? y tienes que generar el, el... Llevamos... es que desde que iniciamos con Alpify que no ingresábamos un duro, lo que haces es, es, es generar expectativa, generar expectativa y vender expectativa y entonces nosotros hemos tenido una suerte y es que siempre las métricas nos han acompañado. Entonces todo aquello que hemos hecho hemos sido bastante, no, no sé si data driven, pero sí demostrarlo siempre con datos. Es decir, mira, esto es lo que hemos hecho lleva lleva, lleva esto. Y, y también por el sector en el que, no, no el sector, pero pues sí en la manera que, que, hemos, que lo hemos hecho, hemos ido siempre a atacar mercados, mercados grandes desde una perspectiva B2C pura y dura. Y por eso creo que, que no hay muchos en, en, en España o en Europa porque son, son, necesitas mucho capital. Y, y a mí no me ha dado no es que no me haya dado miedo, es que me, me motiva el hecho de tener un anuncio en televisión. Quiero tener los mejores anuncios. Quiero tener, no sé qué, queremos eh, que la prensa saque pues, eh, las noticias de que hemos salvado a, a los abuelos, tal, que hemos hecho... Constru, el storytelling también me gusta, entonces nos gusta buscar las historias de... Ahora, por ejemplo, hubo una señora que la salvamos hace, creo que un mes, que se rompió la tibia y el peroné, y... y y bueno, pues la, la cuidadora que, que está con ella eh, vive, la, la señora vive sola y la cuidadora vive eh, en su casa y, y sus hijos también vivieron en, en su casa. La señora se rompió sobre la pierna y la cuidadora pues tuvo vio la notificación en el móvil y dijo ah, voy a ver qué le ha pasado y se fue a su casa a verla. Y, y la encontró por pues, eso medio desangrada y llamó al 112 y le salvaron la vida y nos escribió que si no fuese gracias al reloj, pues... Eh, o que señor se, hubiese, se hubiese muerto. Entonces, ese tipo de historias a mí me gusta explicarlas. Me gusta que podamos construir una historia alrededor de esta señora, que podamos salir en los medios, que podamos explicarlo. De aquí, pues a lo mejor, hacemos un anuncio, un anuncio de televisión. Y el anuncio de televisión queremos que lo vea todo el mundo. Entonces, nos gusta eh, crear cosas grandes. No, creo que, desde mi perspectiva, cuesta lo mismo. Hacerlo, intentar hacerlo grande que intentar hacerlo a lo mejor más pequeñito, ¿no? Que, que, que hable de ti, pues, la televisión local de San Cugat que la tenemos aquí al lado, ¿no? Pues no, queremos que lo que hablen eh, Antena 3, La Sexta, Tele 5, ¿sale? Y trabajamos para ello. Entonces, somos unos motivados eh, por, por naturaleza. Eso está muy bien. Oye, con todo lo que estás diciendo, ¿cuáles son las claves para llegar a ese público mayor? ¿no? Por lo que dices tú, que al final vuestra audiencia no solo son los hijos que cuidamos a los padres, que creo que entiendo que también habrá una parte, pero también queréis un poco llegar a, a, a los abuelos, ¿no? A los que sean los que el día de mañana quieran, quieran Durcal y no quieran otra solución. Eh, a, a grandes líneas, ¿cómo se llega hasta a la Silver Economy? Aquí tenemos dos cosas. Tenemos el, el cómo se llega, es decir, cómo se llega y... y... Y cómo, se, y, ¿Y cómo te lo compran? Es decir, porque tenemos... El cómo se llega, ya lo hemos conseguido descubrir, al final lo hacemos a través de los hijos, no, no es ningún misterio. Lo hacemos a través de los hijos, tienen los hijos... Tienen un, un periodo de reflexión y de discusión interna, en donde ven estas ven Durkan como solución, lo hablan entre ellos. Hay alguno que es más rata que otro... Que, bueno, pues esto lo voy a comprar, esto no, esto tal, esto cual. Y, y te lo acaban comprando. Pero lo acaban comprando eh, ellos, pero hay uno o una que toma la iniciativa, que es el motivador de la familia, ¿no? Y que toma la iniciativa de que esto salga para adelante, que va a mirarse la web, que, que va a escribirnos y va a preguntarnos las dudas, etcétera, etcétera. Y después está el proceso de convencer al padre que lo, que lo tiene que llevar. Y, y bueno, y esto hemos encontrado la manera de, de hacerlo, la manera de explicarlo. Y después tenemos otro público que son los propios abuelos. A nosotros nos compran abuelos. Y aquí en la oficina donde estoy yo ahora, nos pasa una cosa que, que, que, que no nos había pasado nunca y es que vienen abuelos a vernos. Y, y tocan el timbre y, bueno, es aquí Durcal, tal, sí, sí, es aquí. Y, ah, es que venía a comprar el reloj. Lo he visto, lo he visto por Google dónde está vuestra oficina y tal. Y el otro día vinieron dos señoras, por ejemplo, de Girona, que se pillaron el, el ave, se vinieron a Barcelona y, y vinieron las dos señoras pues, a, a comprar el reloj. Y eso te, te, te abre una ventana o, o, o te, te, te, te explica que al final todo aquello que hemos creado muy digital no es lo que los abuelos buscan. Entonces, eso es un poco que, que nosotros sabemos cómo llegar a los hijos para que lo acaben comprando, pero ha llegado un momento que los abuelos también lo quieren para ellos y lo quieren, y lo quieren ver. Lo quieren tocar, se lo quieren poner. ¿Y esto cómo funciona? No sé qué. es esto tal, explícamelo. Bueno, pues a lo mejor la experiencia de compra la, la experiencia de tal. Es diferente en las personas mayores, que, que seguro, que en los nativos digitales. Entonces, bueno, estamos explorando aquellas vías para llegar a estos abuelos sin necesidad de que pasen por una página web. Entiendo y ahora lo conecto con la ronda, eh, claro, habéis levantado ronda, explícanos un poquito cuánto habéis levantado y de quién, pero claro, entra eh, Movistar Alarmas creo en el accionariado y también puedo llegar a entender que, que os va a dar un poquito de know-how porque ellos se lo conocen, ¿no? de, de, de, de cómo llegar al gran público a otras audiencias en redes de tiendas físicas, ¿en qué os van a apoyar? O sea, cuéntanos un poco la ronda y en qué crees que os pueden apoyar. Pues mira, la ronda que hemos hecho, que se publicó hace unos meses, es una ronda que ya llevaba unos meses, se cerró a principios de, de año, eh, pues a, a la liderado Telefónica. Entonces, aquí hay un poco de, de lío y que es normal porque yo tampoco, yo tampoco lo conocía, pero no, nuestro partner eh, en cuanto a seguridad es Movistar ProSegura Alarmas. Claro. Movistar ProSegura Alarmas es una joint venture entre ProSegur y Telefónica, en la cual venden sí. alarmas. Pero nuestro accionariado en esta ronda ha entrado Telefónica, ha entrado ProSegur, pero no es Movistar ProSegur Alarmas, sino que es Telefónica sí. y ProSegur, y después otros fondos como Aldea, que es un fondo de Barcelona, Fund, que es un fondo de Madrid, sí. A3 Media, que ya eran socios nuestros, pero que también ha invertido, ¿Quién más? ¿Quién más? Es que siempre me he olvidado alguno y, y me sale fatal. Bueno, también está Mangrove y, y otros pequeños accionistas. También entonces, bueno, tenemos un cartel con, con esos pequeños accionistas pues que también nos ayudan un, un, un montón en... en bueno, pues cre, cre, creído en nosotros desde el primer día. Así que también han invertido otros pequeños, pequeños accionistas. Y, ¿Y en cuanto a cuánto nos puede ayudar Telefónica? Pues, hombre, un montón, porque no deja de ser la empresa más grande de España pero que además tiene, tiene esa capilaridad que nosotros no tenemos, eh, de, de, de, de lo mismo que te contaba, eh, de, de que la gente pueda venir a la, a la oficina, pues ellos tienen tiendas, tienen todos aquellos canales que nosotros no tenemos. Ahora, tampoco te puedo contar cómo, cómo vamos a llegar a ello, pero, pero sí algo, alguna cosa haremos. Perfecto. Eh, ¿A 3Media entra eh, como Media for Equity o, o mantiendo parte? Y si quieres cuéntanos un poquito tu experiencia con esa parte por si alguien algún día se plantea un Media for Equity, ¿qué, qué hay que tener en cuenta? Sí, entra con, con Media for Equity. El Media for Equity para nosotros es... es bueno, es... A ver cómo te lo digo sin, sin, sin romper nada. Pero el Media for Equity... O la televisión, el salir en televisión, si tú lo calculas en cuanto a, a, a cuánto te ha costado el euro que inviertes en tele o el euro que te puedes gastar en Google Ads o en Facebook, seguramente te sale más barata la captación en Google Ads o en Facebook que, que en televisión. Pero la televisión te da un branding y te da una notoriedad que no te la da nadie. Entonces esto está fuera del cálculo o no puedes calcularlo o te puede costar muchísimo calcular el hecho de estar ahí me acuerdo una vez que salimos en, en, en el intermedio de un Barça Madrid eh, de, que, no, que no era con el acuerdo del Media for Equity pero que en aquel entonces estábamos levantando, te hablo con Alpify yo todavía estábamos cerrando una, una ronda de inversión y, y pusimos el anuncio ahí en medio del Barça Madrid ¿cuánto costó? valía un dinero y al final no lo acabamos comprando a ese precio bueno, regateamos y no salió bien, bien de precio pero es que todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio. Y cuando todo el mundo lo ve y te apareces entre Hyundai, Audis, el Heineken, el no sé qué, la gente piensa, porque, y es lo que realmente eres, ¿eh? porque aquí tampoco se trata de engañar a nadie, que eres una empresa seria, que eres una empresa que quieres competir en el, en el mercado con, con los niños grandes y que quieres ir a, a por todas. Entonces, esa notoriedad y esa, y esa señority no te la da un Google Ads o un Facebook Ads que todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, esa ese intangible, pues, hombre, es, es, yo, yo creo que, que, que es importante. Ahora, como consejo, como consejo que, que le daría? Hombre, pues que depende de qué tipo de empresa seas, depende de qué empresa que, que hagas, pues, hombre, pues te, puedes, te puede salir mejor o peor, pero, pero, pero creo que, que vale la pena, vale la pena. Sobre todo con... Con A3 Media, nosotros estamos encantados de trabajar con ellos. Son súper proactivos, siempre te intentan eh, que salgas en los mejores sitios, al mejor precio. Puedes trabajar codo con codo con ellos, es decir, es una relación eh, muy guay. Ya te digo, eh, y un poco también con la experiencia que yo tengo, que es mi experiencia, no, no es otra. Sí, no. Pero conmigo eh, el trato es, es fantástico, podemos trabajar con ellos codo con codo y ir eh, semana a semana, que esto nosotros también lo hacemos mucho, es decir, en qué horas funciona mejor, eh, en qué programas funciona mejor, esto lo tenemos traqueado y la semana siguiente pues ya mejoramos y cambiamos la programación para salir en los espacios que mejor nos funcionan y mejor nos convierten. Esto, pues ellos eh, súper proactivos, porque al final no deja de ser lo que, lo que a veces se pierde de perspectiva, son tus socios y, y, es lo, y quieren lo mejor para ti igual que tú lo quieres. La verdad que sí. Y... ¿Y cómo encaja en una ronda un, yo sé, un venture capital como K-Fan, que, que son muy digitales, muy tecnológicos? La verdad que, que, que mola mucho lo que invierten, casi todo lo que invierten tiene muy buena pinta como vosotros. Pero claro, al final es como el concepto más digital, fondo tal, con, con un media for equity. Eh, a nivel de, de cuando cierran la ronda. ¿Tienes que tener en cuenta algo? ¿Entienden perfectamente este tipo de, de inversión más en, en visibilidad? ¿Les cuesta más? Y no, no digo ellos en concreto, digo en, en, el, los fondos de inversión en general. Sí, no, yo, yo creo que, que al final ellos en concreto lo entienden perfectamente y creo que todos los, todos los fondos lo ven lo ven fantástico. Creo que además el tema del media for equity es un tema que está bastante, no, no bastante extendido, pero ya, ya es típico en España en cuanto a, a a, pues, buscar medias for equities. En Francia sé que también existe, pero que es una cosa que es bastante nueva. Es bastante nueva. Supongo que hay empresas que les ha funcionado mejor, hay otras empresas que les ha funcionado peor. Yo te diré que el primer anuncio que hicimos en Alpify no fue, no fue medias for equities, lo compramos, la televisión en ese momento. Nos funcionó fantásticamente bien, pero lo que medíamos nosotros era descargas. Entonces, yo me acuerdo un día que hicimos, fuimos la más descargada de España con 35.000 descargas. Eh, fue una locura. Funcionaba como un tiro. Después he hecho otras campañas que han funcionado de manera diferente. Es decir, funcionado de manera diferente que a lo mejor no han tenido tantas descargas o no han tenido compras. Pero es que el momento y todo es diferente. Es decir, lo que buscas en aquel momento en Altify es que la gente lo descargue en ese momento en concreto. Y lo que buscas, en un por ejemplo, en un Barça-Madrid no es que la gente lo descargue. Porque creo que además fue Fortify y la descargaron cuatro gatos. ¿Por qué? Porque la gente no está para descargarse una app en el intermedio de un partido, de un clásico. Lo que está es pues, con sus amigos, sus amigas, haciendo la, la, la, ahí charlando. No está para descargar eh, nada. Pero, en cambio, lo vio todo el mundo. Y todo el mundo recuerda, recuerda ese día que eso apareció ahí. Además, a la gente le hizo mucha gracia porque lo vio aparecer en un Barça Madrid. La gente flipó y tal. Se buscan cosas diferentes en cada uno de los momentos. Y también depende de qué empresa seas voy a decir una cosa muy obvia la gente cuando sale un detergente en la televisión no coge la mochila y se va a comprar detergente en ese momento pero se buscan, se buscan cosas diferentes y, y con Durcal pues eh, buscamos que la gente entre en la web en ese momento y sabemos que hay un proceso después de discusión familiar donde lo comentan etcétera etcétera y la compra puede tardar tres meses pero en cambio, la gente te recuerda y te conoce porque es porque te ha visto en la televisión. Así que la televisión eh, es eso, sigue siendo el único medio donde en ese momento en concreto lo ven millones de personas. Es un impacto brutal lo que dices tú, ¿no? Y, y encima, si tienes que convencer a una persona mayor, si te ven la tele, seguramente tienes mucho más ganado que si te ven un anuncio en Instagram, sí. que vete a saber si te ve. Exacto, eh, exacto. Guillem. ¿Cómo ves, Durca, a futuro? O sea, entiendo que por ahora estáis focalizados en, en España, seguramente. Cuéntanos, tanto en temas de internacionalización como de visión a, a futuro de la compañía. Pues mira, nosotros ahora mismo estamos muy centrados en, en el mercado español. Te diría que creo firmemente que la internacionalización y estas cosas, si las haces demasiado prontas, pronto, puede ser un... un un, bueno, puede ser la muerte para una compañía. Y que creo que desde España había habido mucho complejo a, a que para ser grandes y para ser relevantes tenías que dar el salto internacional. Y creo que España eh, ya es un país suficientemente grande y suficientemente importante como para que empresas como la nuestra o otras empresas tecnológicas solo teniendo relevancia en España se puedan hacer muy grandes. Lo hemos visto con Idealista. Lo hemos visto con Wallapops, lo hemos visto, bueno, con Globo no, pero su mercado más grande es España. Es decir, España es un mercado suficientemente grande como para si haces las cosas bien hechas, puedas tener una empresa muy grande sin tener ese complejo de no ser internacional. Esto no quiere decir que nosotros no queramos dar el salto internacionalmente, pero, pero, pero no creo que sea algo indispensable para, para ser grandes. Entonces, nosotros queremos focalizarnos en España y si alguna vez le vemos la oportunidad de, de dar el salto, la, la haríamos. ¿Y dónde la haríamos? Eh, no creo que, que la gente aspire a ir a Estados Unidos y a estos sitios, pero nosotros eh, creo que podemos ser muy fuertes en Latinoamérica. Y podemos ser muy fuertes en Latinoamérica por un tema cultural. No todo el mundo cuida a sus padres, igual que lo hacemos en España. Entonces, sí. no todo el mundo tiene ese, ese, bueno, ese sentido de, de, de cuidar a las personas mayores pero en Latinoamérica sí que lo tienen. Y Latinoamérica tiene una peculiaridad y es que no existen las residencias. Y lo que hacen los, los hijos es eh, llevar a sus padres a su casa. Y, o, su, o los hijos crecer en casa de los padres. Entonces puede ser que tenga mucho sentido a nivel cultural Latinoamérica y Latinoamérica. Creo que desde España jugamos... Tenemos una ventaja competitiva y es que hablamos el mismo idioma. Entendemos. Que esto no quiere decir que compartamos la cultura, pero sí que podemos leer entre líneas mejor que lo que lo puede hacer otra, o, o, otra gente que no, que, no hable, que no hable castellano. Y, y creo que, finalmente, que, que Latinoamérica puede ser un, uno de los, nuestros futuros mercados. Yo estoy seguro que también lo que dices tú, la, el, como poco el cuidado familiar, ¿no? que, que me recuerda mucho a mis familias de Galicia y a las aldeas se vive así, ¿no? porque al final la familia está junta eh, siempre y es muy difícil llevarlos a la residencia, encaja muy bien. Y ya eh, para ir finalizando, quería preguntarte cosas como más, más cercas a, a, a lo personal, sobre todo siempre preguntamos un poco cómo has tenido tú que crecer a nivel personal pues, para ir haciendo frente a los retos de la compañía, porque claro, como has dicho tú, tu recorrido empezaste casi con, como algo... Pues sí, pues que no, no pensa, a lo mejor no pensaba ni que iba a ser una empresa y ahora ya tienes, pues eso, que gestionar millones de una ronda, socios, empleados, eh, muchos clientes. ¿Cómo has evolucionado tú a nivel personal? Uf, pues eh, cuando ves fotos de cuando empezamos, yo creo que hemos evolucionado mucho. O sea, te, te haces. Te, te, obviamente eh, creces y creo que creces a un ritmo muy rápido porque tienes, tienes que afrontar a temas que yo estoy a dirección de administración de empresas. Para mí nadie me, me enseñó a gestionar y administrar una empresa. Entonces, de golpe y porrazo, te ves envuelto en eso, en gestionar una, una empresa donde tienes que cambiar de sombrero muy rápido y tienes que tener unas skills que nadie te las va a enseñar y tienes que aprender a base de, de, de porrazos. Y, y bueno, nosotros pues nos equivocamos muchísimo y eso nos hace aprender y nos hace, y nos hace madurar. Y un poco lo que lo, lo que comentaba, de que como tienes que cambiarte de sombrero muy rápido, pues uh, ahora tengo que leer unos contratos y tienes el sombrero un poquito más de, de abogado, después tienes que poner con temas de marketing y eres más de, de marketing, después te haces, uh, empiezas a hacer fundraising y sabes desde pactos de socios a vender la historia, a ir a ver qué socios, etcétera. es decir y dentro del mundo de los socios, hay socios industriales como puede ser un Telefónica, un Venture Capital y las historias son totalmente diferentes. Es decir, tienes que ser muy camaleónico y, y bueno, pues aprendes un poquito de, de, de todo. De luego tener esa esa predisposición, ¿no? esa cintura. Y, y qué hábitos sigues en tu día a día. ¿Hay algún hábito que, que te ayude un poco a, a, pues a, a esta evolución? No, yo te diría que no, no, no tengo ningún hábito, hábito específico. Tengo la suerte de que como soy andorrano y soy de andorra, pues puedo seguir en la montaña y en eso que a mí me, me, me gusta mucho. Y supongo que te da, te da aquella tranquilidad que, que, que a lo mejor la gran ciudad, y no, yo no ser de, de ciudad, pues no, no, no es un entorno cómodo y el poderme ir a Andorra, ya sea cada semana a estar en la montaña, etcétera, pues sería lo que sería a lo mejor un hábito saludable que, que, que gente buscaría tener, ¿no? Eh, y creo que eso me da aquella tranquilidad de, de limpiar un poquito la, la, la mente. Es un buen hábito. Y ya última pregunta, ¿quién te inspira como emprendedor eh, o como referente? ¿Tienes algún referente que te inspire? Sí, yo tengo a mis abuelos como referentes empresarios porque... Bueno, mis abuelos fueron fundadores, de un abuelo que fundó una papelería en Andorra y otro abuelo que fundó la, la estación de esquí de Andorra. Entonces en, en aquellos momentos, ahora hay mucha escuela, mucho, mucho laboratorio de startups y, y todo esto, pero en aquel momento se pasaba mal de verdad, ¿no? Se pasaba mal de verdad y ahora que tenemos estas instalaciones y todo muy chulo y muy tal, pero en aquel momento sí que eran emprendedores de verdad donde tenían que, que, que afrontar retos eh, imagínate tú, eh, una Andorra de los años 50, de hace ya casi más de 70 años, a temperaturas de, frías de verdad, lo que tenía que ser emprender en aquel entonces, negocios tan disruptivos como algo tan, tan normal como es hoy en día unas pistas de esquina en Andorra o una papelería en Andorra. En aquel entonces eran otros tiempos mucho más difíciles y mucho más todo, que, que hoy en día son todo comodidades comparado con lo que tenían que pasar en aquel entonces nuestros abuelos. Así que ellos son los que me inspiran. Qué chulo, qué chulo que te inspiren ellos y que ahora estés haciendo algo casi para ellos o que se puedan beneficiar y seguramente les puedas inspirar. Sí. Guillem, muchas gracias por este ratito, por la historia de Durcal y compartir estos aprendizajes y oye, y que lo petéis mucho, que sigáis siendo unos referentes y que ayudéis mucho a nuestros mayores a, bueno, a tener una mejor vida, que al final es bueno para todos como sociedad. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar nuestro proyecto. Una pasada. Y a los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.